Hola chicos qué tal, el día de hoy les voy a dar contexto de compañero Les voy a contar por qué se hizo tan popular Y qué es lo que hizo Bueno En sí antes de empezar quiero recalcar que este video no lo estoy haciendo en tono de burla Ya que después de todo todos merecemos respeto Pero qué pasa cuando alguien quiere defender su punto de vista Y no puede Pues bueno Llegan a un punto en donde caen en lo ridículo Y es justamente lo que pasó Bueno todo pasó hace un par de semanas. En sí, compañera o más conocida como Andrea Escamilla, es un estudiante, al igual que tú, al igual que yo, que en sí muestra más que nada un punto de vista más orientado a la comunidad LGTBI, el lenguaje inclusivo y la marcha feminista y todas esas cosas. Que en sí no estoy en contra, pero tampoco a favor. <ríe> Les voy a explicar qué es lo que pasó. Estaban en clases, tal vez estaban en clases de psicología, o de ecología, ya que están hablando tanto de problemas naturales o también de problemas psicológicos, como puede ser el suicidio. El profesor muy inocentemente menciona que los factores que pueden inducir a, una, a que una persona se suicide pueden variar. Que puede ir desde una, problemas económicos, psicológicos, físicos, tal vez que sufra de bullying. Y también menciona algo que le incomodó mucho a Andrea, que el cual sería el género. Ella al escuchar esto mencionó algo que en sí no tiene nada que ver, no aporta nada a la clase, mencionando que géneros y sexo no es lo mismo, por ende dando a desgustar a todos sus compañeros, ya no sé si decir compañeros o compañeras me incomoda hasta cierto punto, y es mismo, eso mismo pensaron los, sus compañeros de aula, diciendo que no tiene nada que ver tu comentario de miércoles. Y a partir de acá es donde eh, un compañero más que nada llamado como Max Carvajal Menciona de que no tiene nada que ver su comentario Y menciona también el término de compañero No que Andrea compañera, Samuelet, compañero, Llegando a un tono de llorido, más que nada llorando Llegando a llorar solamente por mencionar eso Algo que en sí resultó ser no necesariamente gracioso Pero sí incómodo y a partir de ahí es donde todas las personas empezarían a hacer meme con ella, llegando a sufrir desde bullying hasta ciberacoso, que en sí es casi lo mismo, pero no lo mismo. <risa> se podría decir que en cierto caso se lo merece y en cierto caso no, pero algo sucedió desde que ella fue funada. Hace unos días más que nada, un usuario más conocido como Russell, que no me acuerdo su apellido, menciona algo muy interesante de que Andrea sufre de diversos problemas psicológicos que van desde control... No controla su ira, es muy frenética, puede atacarte así de la nada, es bipolar. Y que de niña ella quería ser como Harley Quinn porque se creía la gran cosa. Algo que en sí concuerda más que nada con su perfil psicológico, ya que en cierto caso es inestable. ¿Pero qué es lo que pienso yo? Yo creo que Andrés Camilla no se merece bullying que está sufriendo, ya que hasta a mí se me salen mis, mis cojudeces por ahí. Menciono palabras que no existen y me hueveo feo Y aunque no estemos de acuerdo con el lenguaje inclusivo Tenemos que aprender a respetarlo Yo puedo decir que esa persona Yo puedo decir, puedo decir puta es ignorante amigo, que esté hablando así Pero no tengo por qué decirle directamente Después de todo, son opiniones propias chicos Y algo que me disgusta mucho es de que no le afectó Es como que te digan puta eres una mierda o... Das asco, suicidate, muchos comentarios negativos y que a pesar de nada, a pesar de todo eso, pues, que le llegue a la gambi más que nada. Ya que en uno de sus TikToks menciona que le valió tres cuartos de Gambi todo lo que le digan y pensemos de ella, por ende dando a entender que si nosotros aumentamos el ciberacoso, entonces le va a valer aún más. ¿Y qué pasa si es que la textean? La... empiezan a buscar su información personal ahí es donde se va a descontrolar todo porque literalmente va a saber todo de ella y ahí es donde recién se va a arrepentir esto te lo digo muy claro mi estimada Andrea Escamilla y no esperas a que lleguen ese punto porque llegar a ese punto ya es demasiado P. es que te busquen empiecen a meterse con tu familia algo que no deberías de permitir ya que después de todo es tu propia sangre este es un tema muy triste chicos, que a pesar de que hay personas que sufren de bullying, les vale tres cuartos de poronga. Puede demostrar firmeza, voluntad, fuerza o al mismo tiempo fragilidad o inestabilidad. Con esto me despido mis chicos, espero que hayan entendido este contexto rápidamente, ya que sinceramente es un caso medio raro. Ya que empezó de algo muy simple y lo hicieron. se hicieron muchas bolas hasta llegar a ciberacoso. Pero bueno esperen el video que voy a subir muy pronto Y esto es todo más que nada chicos Espero que les haya gustado el video Lo hago lo más sencillo y fácil de comprender Para que no se mueven Porque en los tiktoks que eh, ella grabó No se llega a entender muy bien Ya que menciona lo que hace en su tiempo libre Y más cosas así Luego al final casi menciona que le vale Tres cuartos de poronga todo lo que digamos de ella No como a mí que sí me importa que digan de mí Tipo me dicen cabro Ay no ayuda No mentira pero ni tanto así Espero que les haya gustado el video chicos, no olviden suscribirse, saludos para mis suscriptores Y no olviden que si quieren un saludo, obviamente me tienen que ayudar con un tema de video Este tema de video más que nada se lo debo a uno de mis suscriptores llamado Trusterman Saludos para ti papi y también a ti en mi canal, chao chicos